como andan guapos. Espero que bien, porque como dice en el título del video, hoy les enseñaré a crear funciones personalizadas para que ya no dupliquen código a lo marrano. Probablemente se pregunten a qué me refiero, y es muy simple. Alguna vez no han creado tal vez un montón de actores con animaciones o un montón de autos tuneados y desearon poder reducir el código? Bueno, en este video les enseñaré eso mismo, a cómo optimizar tu código. Y por cierto, si ven que a ustedes no les aparecen las mismas cosas que a mí, asegúrense de tener instalada la última versión de Sandy Builder y de Tools Pack, ahora sin más nada que decir comencemos. ¿Recuerdan cómo crear una etiqueta? Bueno, las funciones se inicializan con estas, pero en vez de poner un salto al final como un bucle, estas se cierran con la palabra clave redía a su lado. Por ahora dejaremos un cero, más tarde les explicaré el porqué. Ahora, algo que quiero dejar en claro es que estas no requieren de un white, pero yo lo escribo por si las moscas. Y con esto ya habríamos creado una función. Ya vieron qué fácil. Aunque ahora viene lo emborroso, trataré de explicarlo lo mejor que pueda para los principiantes. Ahora tal vez se pregunten, ¿Cómo la invocamos o cómo chuchas la usamos? Y es muy simple, en este ejemplo crearemos un actor y después le quitaremos unos datos. Así que nos dirigimos a la parte que querramos crear el actor y escribimos la palabra clave, col, y a su lado escribimos la etiqueta de salto que creamos, y con esto ya estaríamos llamando la función, aunque pareciera que falta algo, ¿no creen? Así es, faltan los datos que ingresaremos, así que escribimos un número del 0 al 35, dependiendo con la cantidad de datos con las que trabajaremos, o sea, que ingresaremos a la función. En este caso, para crear un actor, necesitamos una variable para almacenarlo y unas coordenadas 3D, así que en total son 4 datos, así que escribimos el número 4, o en su caso el que ustedes necesiten, y rellenamos los parámetros. Por cierto, suponiendo que esta es su primera vez, haciendo funciones, les recomiendo que dejen comentarios, o tomen nota de lo que les estoy enseñando. En mi caso, yo solo comentaré la posición 3D, entre unas llaves, para tener todo un poco más presentable. Y nada más ahora insertamos unas coordenadas ficticias y listo, nos debería de quedar algo parecido a esto. ¿A poco no se ve fresco, verdad? Así que bueno, ahora para pasarle los datos de esta llamada a la función, usaremos las variables locales, empezando desde el 0, que representa al actor que crearemos. Es muy importante que uses las variables locales, o generarás problemas de compatibilidad, a menos que estemos hablando de una constante. Así que bueno, si el 0 arroba es el actor, entonces 1, 2 y 3 arroba deberían de ser las coordenadas, ¿verdad? Pues sí, déjame decirte que tienes toda la razón. Estas variables representan los valores de aquí arriba. Y bueno, no vamos a terminar el video con algo tan obvio, ¿verdad? Ahora les enseñaré a cómo conseguir o obtener datos de las funciones que creamos. En este ejemplo, obtendremos la cantidad de vida y armadura que posee el actor que creamos, aunque en su caso, pueden hacer otra cosa si quieren. Así que, en la llamada escribimos las variables donde guardaremos los datos, y es muy importante que estos se escriban a lo último de la línea. Y como no escribiremos, sino que leeremos datos con esta variables, no necesitan que modifiquemos el número de adelante, el 4. Por lo que ahora solo nos dirigimos adentro de la función y escribimos los comandos para obtener los datos que queremos que nos regrese la función. Les recuerdo que es de suma importancia que aquí trabajen con variables locales, así que podrían usar una variable que aún no esté en uso para almacenar el resultado y ya está, como en mi caso, que uso el 10 y el 11 para guardar el valor de la vida y la armadura del actor. Y ahora vieron que en red, lo habíamos dejado en cero. Bueno, ahora lo cambiamos por el número de datos a devolver, en este caso 2, la vida y la armadura, y a su lado escribimos las variables que contengan la información que queremos obtener, en este caso primero la 10 que será la vida y después el 11 para la armadura, y listo con esto ya podríamos empezar a trabajar con la vida del actor, aunque tengan cuidado, no vayan a probar el código que estoy haciendo, porque vean que esto está en un bucle. Lo importante ahora es que entiendan el funcionamiento de estas, y si aún no lo entienden, en la descripción les dejaré un link que los lleva a unos cleos que hice de ejemplos, pero ahora continuemos. Ahora les enseñaré a cómo hacer que una función nos sirva como una condición. En este caso, yo solo pasaré la condición que cree aquí, a una función. Aunque no es necesario que ustedes comprueben lo mismo que yo, ustedes pueden comprobar otra cosa. Yo solo hago esto para que sea todo más fácil para ustedes, así que les les pediré que hagan cualquier tipo de función y en esta hagan una conción. En mi caso como yo solo quiero chequear si un valor es mayor que otro, solo dejaré esto. Seguro ahora ya se dieron cuenta de cómo hacer que la función devuelva verdadero o falso. La magia de esto, estaría en los retornadores, true y false. Por lo que si ahora nos regresamos a más arriba y hacemos la llamada a la función, esta nos podrá retornar verdadero o falso, así de fácil. Así que bueno, con eso terminaríamos y aunque yo en este tutorial les di ejemplos pedorros, confío en que ustedes los usarán mejor, y si aún no los entienden, en la descripción del video les dejo un link a un blog de notas con varios ejemplos de cómo se usan estas llamadas, así que bueno, ahora sin más nada que decir, creo que eso ya sería todo por hoy. Terminamos el tutorial con un fuerte abrazo. Bye. Like other people, I'm a-a-a-a-people a